Será mañana miércoles cuando se lleve a cabo la clausura de los Juegos Deportivos Santa Ana 2018 con una premiación a los atletas que participaron en las diferentes competencias. La clausura está programada para mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde en la cancha del de mismo nombre Santa Ana donde ahí vamos a premiar eh, las diferentes categorías participantes, llámese el maratón de atletismo eh, voleibol, baloncesto eh, y las demás, la demás disciplinas que se jugaron. Eh, ahí hay unas finales que todavía falta por concluir, como son en voleibol, femenino y en baloncesto. Jochi Taveras, director de la Oficina de Deportes de este municipio, se refirió a las premiaciones que recibirán los jóvenes atletas. En atletismo se a premiar todo lo que fue en los atletas participantes. Porque es importante tú premiar lo que llama la intención de la participación. Con una medalla, con un pergamino. Eh, en cuanto a las partes metálicas, nosotros manejamos esa parte, sí creo que hay un compromiso con, con la gente de bolseo para fines de cumplir, porque tú sabes que hay ellos trajeron un ador, eh, eh, bolseadores de los municipios, creo que de Cotuí y por ende hay que cubrir cada parte del viático a esa persona. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.